Hace muchos años en un pequeño pueblo, vivía un anciano muy querido, que tenía como único compañero a un pequeño canario a quien había cuidado desde bebé. El canario estaba en una amplia jaula dorada, donde siempre tenía comida y agua. Las otras aves del lugar sentían envidia al ver al canario tan bien atendido. Una tarde, el anciano recibió la visita de su sobrino, un joven mercader llamado Tomás. Apenas Tomás entró en la casa, el canario, al ver un nuevo integrante, comenzó a cantar, ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Mientras que Tomás se alarmó oyendo las palabras del canario, el anciano continuó tomando su té en paz. El tiempo pasó, se hizo la noche y el pobre canario continuaba con su cantaleta libertad libertad libertad el joven no pudo dormir bien pensando en el pobre animal se veía que añoraba la naturaleza las aves merecen volar libres se decía el joven sin embargo pensaba en su tío y en lo triste que se pondría si dejaba ir al canario a la mañana siguiente otra vez escuchó los gritos del animalito libertad libertad libertad Abrumado como estaba, decidió que lo mejor que podía hacer era liberar al canario. Es así que esperó a que su tío saliera de casa y puso en marcha su plan. Apenas se quedó solo, se acercó a la jaula del canario y la abrió para que éste pueda irse a volar. Sin embargo, algo sorprendente ocurrió. Por más que la puerta de la jaula se quedó abierta, el canario no se movió. Tomás no entendía lo que estaba pasando. El animal había insistido tanto en salir que no era posible que no se vaya volando. Después de estar varios minutos parado esperando, llegó a la conclusión de que el canario jamás abandonaría su jaula. Desanimado, intentó encontrar una explicación a este comportamiento. Este canario se parece mucho a nosotros, los seres humanos. Muchos se mueren por ser libres, conocer el mundo y salir de casa. Sin embargo, están tan acostumbrados a su hogar y las comodidades que tienen, que por más que les den la oportunidad, jamás tendrán el valor para saltar. Los frena el miedo a lo desconocido. Luego de esta reflexión, Tomás se despidió del canario, cerró la pequeña jaula y continuó con su camino. Por más que el canario no volara, se sintió tranquilo, pues él le dio la posibilidad de ser libre. Jim Ro decía si quieres que la vida cambie, tú tienes que cambiar. Si quieres que la vida sea mejor, tú tienes que ser mejor. Esa es la única forma de hacerlo. Y siempre ten en cuenta que la gente inteligente habla de ideas, la gente común habla de cosas, pero la gente mediocre y conformista habla de los demás y no hacen nada para cambiar su vida. Recuerda, no te conformes, no aceptes menos de lo que mereces. Tú vales mucho y mereces tener la vida que siempre deseaste. Te invito a tomar el control de tu vida y empezar a hacer hoy mismo de tu vida un una obra de arte.